PAU es el programa de acompañamiento hacia la universidad, que te va a guiar en el ingreso a la Universidad Nacional de Entre Ríos. En este recorrido, te vamos a brindar toda la información que no te puede faltar. El recorrido tiene cuatro módulos. El primero es Aprender con TIC, que te dirá qué necesitas para organizarte y estudiar a distancia en el entorno virtual de la universidad. El módulo Orientaciones para armar tu proyecto de estudio te va a ayudar a decidir el área de estudio que más te interesa. En el módulo Leer y escribir en la Universidad 1 podrás incorporar estrategias y habilidades que te van a servir en esta nueva etapa que comienza. Ingresando al módulo Feria de carreras podés encontrar todas las que ofrece la Universidad Nacional de Entre Ríos, los datos para comunicarte y la información necesaria para inscribirte. En este recorrido contarás además con módulos optativos si necesitas reforzar tus conocimientos en lengua, matemática, ciencias sociales o ciencias naturales. Además de materiales y actividades, también podés participar en talleres con profes que te ayudarán a repasar y ponerte al día para continuar tu camino. Ahora que conoces el camino, inscribite a Pau. Te estamos esperando para acompañarte en el ingreso a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por más información, entra a uner.edu.ar.